una denuncia por amenazas y me secuestraron en la camioneta. ¿Puedo hablar con el superior? Yo. Ya lo comunico. No, ¿Con el que pueda dar prensa? ¿Usted paga impuestos? Sí. sí. ¿Usted sabe que va a tener que pagar una camioneta RAM de 60 mil dólares? No. ¿Por qué? <risa> Porque acá ha habido una falla administrativa. Si hay una falta administrativa, obviamente eso se va a legalizar. Y hoy están 60 mil dólares. ¿Saben que van a tener que pagar? Por reíste. Van a tener que pagar, ¿eh? No, no me digas. Sí, eh, sí. Vale. Todo lo que están por acá de la zona. Sí. Van a tener que pagar una camioneta de 60 mil dólares. No. Sí. Me parece justo. Llegamos a Esteban Echeverría porque evidentemente aquí hay un problema. Dos abogados y un damnificado. Así que vamos a preguntarle al damnificado. ¿Qué es lo que te pasó? Fui a buscar la camioneta, la DDI de Esteban Echeverría. ¿Qué camioneta? Una RAM 2021. Sí. ¿Por qué fuiste a buscar esa camioneta? Porque la tenía secuestrada. ¿Por, ¿Por qué la tenía secuestrada? Porque me hicieron una denuncia por amenazas ¿Ah? y me secuestraron la camioneta. La camioneta estuvo... ¿Por una denuncia por amenazas te secuestraron la camioneta? Exacto. ¿Por qué se llega a que le secuestren la camioneta por una causa de amenazas? El denunciante es, eh, está preso. Es este, lo que hicieron el el robo millonario a empresas como eh, McDonald's, Codere. ¿Sí? Entonces este, generaron presión, tendrán algún contacto u otros, eh, otros medios de, de convicción para la justicia. De esa manera lograron eh, una locura y se encuentra en una camioneta. ¿En esa causa cómo terminaste? Sobreseído. Terminaste en una causa sobreseído en esa causa te secuestraron una camioneta y qué es lo que definió el juez al final de, la, de esa causa, cuando se terminó la causa, cuando resolvieron. Que se me devuelva la, la camioneta, me, dice, me dio el oficio para ir a retirarla. ¿Les parece ver lo que indicaba el juez? Porque hay un papel, me imagino, ¿no? Donde dice el juez que se entregue la camioneta. Sí. ¿Sí? ¿Lo hay? Sí, lo hay. Míralo. Se restituyó el vehículo, entonces no tenemos ningún problema. ¿Para qué estamos acá? Sí, el problema es que cuando la fui a retirar me dijeron que la compactaron. Me dijeron que la compactaron. ¿A la causa? No, la camioneta. ¿Te compactaron la camioneta? Me compactaron la camioneta con 8.000 kilómetros. En definitiva, ¿no llegaste a hacerle el primer service? No. ¿Nada? Nada. ¿Y cambio de aceite, filtro? Nada, nada. No. Nada. 6.000, 5.000 kilómetros y no tenés camioneta. Fuiste, avanzaste en, la, en defenderte en una causa, salió sobreseído y la camioneta no está. ¿Les parece? Porque entre papel y papel por ahí queda algo que no se entiende. ¿Les parece ir a la DDI para ver cuál es la explicación ante las cámaras? ¿Sí? ¿Vamos? Y es fundamental. ¿Les parece bien? Bueno, perfecto. Dejamos los papeles de lado que ya vimos, que obviamente este, sirven para que ustedes entiendan o traten de entender esta causa para ver qué nos dicen en la cara. Vení. Policía de investigaciones DDI de Loma de Zamora. Bueno, evidentemente acá hay algo que investigar, ¿no? Vamos. Uy, no te puedo creer. ¿Se cerró? No, no está bien. Hola. Buen día, buen día, buen día. ¿La oficial Videla...? Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Quién? Autorizó la compactación. Nosotros nos piden un listado de los vehículos que tenés para compactar. ¿Quién les pide? La PRODECO. ¿Qué es la PRODECO? Y es el... lo que compactan los vehículos. ¿Cómo le va? ¿Por qué era la Sí. Porque tenemos visita de detenidos. Macanudo. La PRODECO le dice, a ver, ¿qué listado tienen de vehículos? Y usted dice, bueno, acá tenemos... Un FIAPAL y un fiad 1 Sí, los vehículos que están en condiciones, ¿no? Obviamente. ¿En condiciones de qué? Después de seis meses del vehículo ingresado a lo que es acá el resguardo de, de la dependencia, eh, vos puedes agregarlo para compactarlo. Sí, pero espere, eh? en este caso este vehículo sí. estaba judicializado sí. y hasta que el juez no se expida, hasta que la causa no concluya... Ustedes no pueden compactar un vehículo que está judicializado. Acá el que tiene que autorizar la compactación de ese vehículo, de última es el juez. O el juez debe definir si se compacta o no. Sí, sí, eso, eso tiene razón, sí, pero. ¿Y si tengo razón, ¿por qué lo dijimos? compactaron? Pero porque ingresaban ingresaban los términos y condiciones para la compactación. No, no ingresaban los términos y condiciones. ¿Por qué no? No, no, no me avisaba justamente porque no había una orden judicial. El final eh, de esta historia es peor que el principio. ¿Quién va a creer que esa camioneta está compactada? ¿no? Vale. Una camioneta que vale cuánto más o menos. Y hoy está a 60 mil dólares. Me di una puntada acá. Me Imagino vos, ¿no? Porque después de mucho esfuerzo, laburo, ¿para qué la usaba? Y yo la no usaba para trabajar a la camioneta. Y, y la verdad que... No, todavía no no podemos creer y a la persona que le, que le contamos no lo puede creer. Acá hay un juez que no puede creer lo que se hizo. Sí. No es que no lo puedo creer yo, no lo puede creer el juez. Resulta inverosímil, sí. como bien destacó la defensa, que se haya compactado una camioneta de gran valor comercial, de escasa antigüedad y poco kilometraje. Dable es inferir la posible comisión de delito de acción pública. No, eso, no, eso es igual, y no. lo dice un juez. No, ya sé, pero no, no, no. No, yo sí. te lo puedo asegurar que sí, el vehículo, sí, obviamente, se compactó. ¿Y por qué se compactó si no tenían la orden judicial? Bueno, si hay una falta administrativa, obviamente, eso se va a legalizar. Si hay una falta administrativa, obviamente, eso se va a legalizar.